Hola, este es un vídeo del Grupo de Innovación Tecnológico-Educativa en Bases de Datos para la asignatura Fundamentos de las Bases de Datos. Vamos a ilustrar una situación que provoca indeseados productos cartesianos entre tablas. Supongamos la base de datos, ejemplo, de las sesiones prácticas. Asignaturas lista todas aquellas asignaturas que maneja la base de datos. Asimismo, profesores son todos los profesores conocidos y sus datos. Finalmente, Imparte es la tabla que representa una relación, muchos a muchos, entre asignaturas y profesores. A la hora de realizar una consulta, relacionamos asignaturas y profesores a través de esta tabla. En concreto, compararíamos la columna DNI de Imparte con la columna DNI de Profesores. Lo mismo haríamos con las columnas Asignatura de Imparte y Código de asignaturas. Lo que tenemos que interpretar de los datos almacenados es que dos profesores están impartiendo tres asignaturas. Eso es lo que dice la tabla imparte. Quedémonos solo con imparte y asignaturas. Si hacemos una consulta así, sin una condición que iguale las dos columnas mencionadas, lo que obtenemos es un producto cartesiano, la combinación de todas las filas de una tabla con todas las filas de la otra. La tabla resultado tendría todas las columnas de las dos tablas y empezaría la combinación. Cada fila de imparte se concatenaría con todas y cada una de las de asignatura. Evidentemente, si hay tres filas en una de las tablas y cinco en la otra, el producto cartesiano nos dará 15 filas en total. La información que obtenemos, el resultado, no parece tener mucho valor, se combinan todos los datos de todas las formas posibles sin ningún criterio. No es inútil, hay algunos casos, pocos, en los que puede que esto tenga alguna utilidad, pero no es lo normal. Y es que lo normal es que obtengamos aquellas filas que están relacionadas entre sí, esto es, qué profesores imparten qué asignaturas. Tan solo necesitamos un filtro de filas, la condición del WHERE en la que igualamos los valores de asignatura y código. Cuando esos valores coinciden, la fila nos está dando información. El profesor 2111222 imparte diseño y gestión de las bases de datos. Sin embargo, cuando esos valores son distintos, las dos filas combinadas no tienen relación ninguna y pueden desecharse. Al final obtenemos lo que esperábamos, tres filas de imparte a las que hemos añadido sus datos correspondientes de la asignatura a la que están haciendo referencia. Hemos resuelto una consulta muy común por su estructura, DNI de los profesores que imparten alguna asignatura y todos los datos de estas últimas. Vamos a la otra base de datos de las sesiones de prácticas, Tienda Online. Centrémonos en los usuarios, las localidades en las que viven y las provincias a las que pertenecen estas. Entre los datos de usuario nos encontramos Pueblo y Provincia. Precisamente esta pareja de valores nos sirve para enlazar con la tabla Localidad, ya que cada pueblo se identifica por su código de municipio y por la provincia a la que pertenece. Localidad, a su vez, contiene la columna Provincia, que sirve para enlazar con la tabla Provincia, concretamente con su columna Código de provincia. Incluso en ocasiones no nos hará falta la tabla Localidad. Podemos enlazar Usuario y Provincia si nos hiciera falta. Actualmente Usuario tiene 268 filas, Localidad 8.110 y Provincias 52. Esas son las cantidades de Usuarios, Pueblos y Provincias conocidos por la base de datos. Una consulta simple como esta obtiene un número, la cantidad de filas que genera la consulta. El resultado es, como esperábamos, 268 filas, la cantidad de usuarios. Obviamente todas las tablas están correctamente enlazadas. Supongamos que nos olvidamos de igualar usuario-provincia con localidad-provincia. La cantidad de filas aumenta, aunque es posible que no lo suficiente como para darnos cuenta de que hemos cometido un error supongamos, más claro, que lo que hemos olvidado es igualar localidad-provincia con código de provincia. 268 usuarios por 52 provincias igual a 13.936 filas. El desastre total se produce si no igualamos nada. 268 por 52 por 8.110 son más de 113 millones de filas que el servidor intenta devolver al cliente y estamos hablando de solo tres tablas. No queremos pensar cuando ya sean cuatro, cinco, seis. La moraleja es que el producto cartesiano no es malo de por sí, a veces es necesario, pero casi todas las consultas que hacemos sobre varias tablas son para obtener información relacionada. O sea, que hay que igualar columnas entre esas tablas para conseguir algo que tenga utilidad. Fíjate en cuántas filas te devuelve tu consulta, y si ves muchas,